llegar y, y me están saliendo muy buenos días, empezamos la mañana con energía y cómo no, chistito al canto ¿sabéis cómo se llama el campeón del mundo de apnea? Mm. toco fondo <ríe> Bueno, empezamos a movilizar los brazos. Bueno, bueno, bueno. Y el subcampeón, Kachitoko. El campeón del mundo japonés, claro. Mira. Venga. Abrimos brazos. Movilizamos un poco. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Abrimos, abrimos. Ya metemos el brazo. Ahora sí. Venga, Venga pivotamos un poquito. Venga, lo sacamos bien adelante, bien atrás. Vamos flexionando un poco esa espalda. Venga, que hoy vamos a hacer un Tabata de Boxing. Ahí, activo a tope. Super cardio, chachi. Venga, bajamos, estiramos un poquito piernas, abrimos cadera. Eso es. tan, tan, tan, tan. Bien. bien, pues empezaremos en un lado, vamos a hacer rodillas. tiramos bien grande arriba y subimos rodilla. ante arriba. Vamos a repetir todo hacia un lado. Y luego meteremos un boxing, un boxing cardio. Ahí la fuerza sale desde el abdomen. Después haremos un gancho y un gancho para arriba. Y trabajaremos la otra parte de la rodilla. Esto va a ser un poquito, va a ser intenso. Lo tienes... Empezamos en tres, en dos, en 1 y vamos, rodilla arriba, pa, repite con el mismo, ja, ja, ne, sí. vamos, eh, algo bonito ahí, estira y aprieta, pa, vamos a hacer ejercicios para poner el culo como una roquita, 5, 4, 3, 2, uno y cambiamos. Recuerda, apretamos y desde el abdomen, por box Vamos. Venga, sigue. Y sigue. Un poquito más. 3, 2, 1, vale, hasta ahí, vamos con otra pierna, sacamos bien grande arriba y a lateral, venga, 3, 2, 1, arriba, vamos. vamos, brazos, eso, va, sigue, un poquito más, es la primera, poco a poco iremos bajando un poquito más ese lance, sigue, Tres, dos, uno, muy bien. Ahora, saltamos un poquito y un gancho. Saltamos este poquito y otro gancho. Ya. Y arriba. Va. Venga. Oh, oh. sigue. Taca, taca. Pequeños saltitos y ahí lo tienes. Vale, descansamos. Nos vamos al otro lado. Estiramos grande arriba y esa rodilla fuerte. Vamos. Brazos atrás. Cuando estiramos, metemos la espalda bien atrás. Cerrando escápula. Vamos. Eso es. Un poquito más. Tres. 2, 1, vale. Muy bien. Ahí sí, nos movemos, preparamos para exeboxing a tope en 3, 2, 1. Sigue. Sigue. Sigue. Sigue. Sigue. Mira, mira, mira, mira cómo se activa tu espalda. Sí. Y hasta aquí, vale. Soltamos. Y nos preparamos al otro lado. Esa rodilla bien arriba. Sí. No. Sí. Vamos. 3, 2, 1 y hasta ahí. Muy bien, ya sabes lo que nos toca. Nos vamos a ir a buscar ese gancho desde abajo. Venga. Toma. Uf, ya estoy entrando en calor a tope. ¿Cómo estás todo? Sí. Y última. Ya está ahí. Muy bien. Vale. Nos vamos para ese lado. Desde aquí ahora sí. Más abajo. Venga. Venga. Vete atrás. Busca abajo. Toma. Vamos. Sigue. E intenso, ¿eh? Y hasta aquí. Muy bien. Descansamos, cogemos aire. Nos preparamos. fuera Desde el abdomen. 3, 2, 1. Fuerte, fuerte. Dos, uno. Ahí. Ahí la tienes. Muy bien. Nos preparamos. Vamos, arriba. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Y da. Buena. Uh, uh, uh, Qué calor. Qué buena temperatura tenemos ya. Nos vamos al lado con el gancho. Preparado. Tres. Dos. Uno. sabes Con mucha energía. Toma. Y última. hasta ahí. Muy bien. Vale, vale, vale, vale. Empezamos la última ronda. Ahora sí. Baja. Baja. Eso, sigue. Vamos. 2 uno, muy bien, saltamos, preparamos el último boxing, ahora sí, con toda la energía del mundo, ¿vale? Vamos, vamos, vamos, sigue, sí. ese golpe fuerte, adelante, tres, no. Ah, ahí la tenemos ah, para este lado. Uf, y arriba ah, ah, Sigue ah, es la última es la última tres tres dos uno este es ya está ahí muy bien, vámonos, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. toma. toma se y toma, toma, Tres, dos. Uno, yeah. hasta aquí.